Hola, mi nombre es Carlos y soy psicólogo. Esta es Marta, fue diagnosticada con un trastorno del espectro autista, TEA, que quiere decir que tiene dificultades para comunicarse, para socializar y que no le gusta que la saquen de sus hábitos y rutinas. El TEA produce trastorno del lenguaje, aunque existen otros, como la dislexia. Tratar estos trastornos en la infancia es fundamental. El Instituto Nacional para la Salud de Estados Unidos estima que alrededor del 8-10% de los niños en edad preescolar están afectados en algún grado por un trastorno específico del lenguaje. Autismo Europa estima la presencia de autismo en 6 casos por cada 1.000 personas, lo que arrojaría unas cifras de alrededor de 250.000 casos en España y casi 4 millones y medio en Europa. Solo en Andalucía existen 129 Centros de Atención Infantil Temprana que han atendido en este año a más de 5.500 niños, a los que hay que sumar 60 Centros de Educación Especial, con más de 3.000 profesionales. Yo, en mi centro, enseño a Marta a comunicarse usando un método denominado Comunicación Aumentativa y Alternativa, por el cual Marta aprende a comunicarse con la gente que le rodea usando algo diferente al lenguaje oral. Mediante el uso de pictogramas, Marta ha aprendido a pedir, por ejemplo, ¿qué quiere? Agua, galletas, un juguete, iniciando así una primera forma de comunicación. Poco a poco estamos logrando que Marta verbalice las frases que presenta mediante pictogramas la comunidad científica está empezando a comprobar que el uso de nuevas tecnologías aceleran este proceso de aprendizaje y son muchas las aplicaciones que aparecen en el mercado aunque pocas nos resultan de utilidad al estar lejos de un diseño orientado a su uso terapéutico. Jota viene a cubrir esa necesidad desarrollando soluciones software que nos facilitarán el trabajo con los niños que atendemos. En Jota están creando aplicaciones definidas y validadas por nosotros, los terapeutas, además de acordes a las metodologías existentes, lo que da a sus productos un marcado carácter científico y profesional. No en vano, el equipo promotor de IOTA son un grupo de investigadores de la Universidad de Jaén, expertos en tecnologías del lenguaje humano. Gracias a IOTA, Ahora dispongo de una plataforma donde configurar y monitorizar el dispositivo de comunicación que usa Marta, pudiendo analizar su progreso y facilitando enormemente la comunicación aumentativa y alternativa.